En este ejemplo vamos a trabajar eh, con una simulación de una máquina. Sé que no es un juego, es algo sencillo, pero, pero como primera opción puede ser interesante, sobre todo de cara a hacer pues eso, simulaciones en, en clase. La máquina que he elegido para simular es algo tan simple como un parquímetro. Eh, como podéis ver, en la parte de arriba hemos dibujado diferentes monedas. ¿vale? y cada una de ellas es un objeto. En la parte de abajo hemos dibujado un botoncito con un más y un botoncito con un menos. Y tenemos tres variables, una variable eh, que guarda el dinero que hemos introducido en la máquina, otra variable que guarda el tiempo que, que queremos estar aparcados en, en la zona de, de parking, y abajo nos va a dar el cambio. Entonces, bueno ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer algo relativamente tan simple como marcar este objeto, de, el objeto 2, de los, dos, de los dos euros, de la moneda de dos euros y hacemos que al hacer un clic encima del objeto pues la variable dinero cambie por dos, con lo cual al hacer un clic aquí pues, pues me suma dos en la variable dinero ah, acordaos que la palabra cambiar es extraña, más que cambiar debería ser sumar eh, pero dado que aquí también podemos poner números negativos con lo cual sería un restar pues la traducción ha quedado como, como cambiar eh, en la variable de, de un euro haremos un programa similar. Entonces, como el programa es similar, lo que voy a hacer es coger este código y arrastrarlo encima del objeto de la moneda de un euro. Y veréis que ya lo tengo. Vamos a ver las otras monedas, si tienen el código ya introducido. Sí, vale. Entonces, esta de aquí no, con lo cual arrastro el código encima del objeto y queda marcado. Bien, este, cambiamos el número, este debería, debería de sumar un 1. Este debería, este debería de sumar 0,10. Este eh, debería de sumar 0,20. 0,20. Me lo coge con un punto sí Y este debería sumar 0,50. 0,5. Y esta de 5 céntimos debería de sumarme 0,05. 0,05. Vuelve. En cambio... El botoncito de más y el botoncito de menos lo que deberían de hacer sería incrementarme la variable de, de tiempo de parking con lo cual lo que voy a hacer es que el botoncito de más va a cambiar la variable tiempo por 5, vamos a contarlo en minutos, bien, y igualmente cuando le hagamos un clic encima este mismo código lo copio al botón del menos y lo que vamos a hacer es que lo va a cambiar por menos 5. Bien, probemos a ver si funciona, Apreto aquí, incrementa 5 el tiempo que estamos en el parking y este de aquí me resta 5 en el tiempo que estamos en el parking. Por ejemplo aquí hay una opción ¿no? eh, que sería por ejemplo, mmm, intentar poner que no salga tiempo negativo. ¿Cómo puedo hacer que no salga tiempo negativo? Pues bueno, podemos introducir por ejemplo un condicional. ¿no? Le digo que este cambiar tiempo por menos 5 lo haga tan solo si la variable tiempo es más grande que 0. Entonces le diremos que la condición de este sí es si la variable tiempo es mayor que 0, entonces es mayor que 5, entonces le reste 5. Con lo cual ya tenemos eh, protegido el hecho de que podamos. Ah, mayor o igual habría que poner bien. Vamos a hacer que sea mayor o igual. Pues haremos un mayor o igual. Queremos que tiempo sea más grande que 5 o que tiempo sea igual a 5. Bien, modificamos esa condición, la ponemos por aquí. A ver, vamos a cogerla del lado, a ver si me deja. Bien, pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces, si es igual a 5, también le puedo restar. Bien, pues sumo, bajo, resto. Bien. Y el cambio... Eh, bueno, pues eh, si tenemos aquí en este texto que hemos puesto que el precio de la hora es a 1,20 euros la hora, eso quiere decir que el minuto saldría pues, a 1,20 dividido entre 60. Con lo cual vamos a hacer que el cambio se calcule pues, haciendo esa, esa resta. Y, pues, sería el dinero que tenemos y menos el gasto que tenemos en tiempo de parking sería menos el gasto que tenemos en tiempo de parking multiplicado por el precio hacemos el gasto que tenemos en tiempo de parking tiempo multiplicado por el precio que sería 0,02 Bien, si cada minuto es a 0,02, haremos ese cálculo. Entonces este cálculo lo que vamos a hacer es fijar la variable cambio a ese 0,02. ¿Cuándo vamos a hacer que esto suceda? Bueno, pues podemos hacer dos cosas. Podemos eh, enlazarlo en cada uno de los bloques de forma que, cada vez que pulsemos un botón se active este, este cálculo podemos enlazarlo, podemos hacer un tercer botón o podemos hacer que al hacer clic en el escenario se calcule ahora qué hacemos con, este, con esta instrucción que hemos hecho, pues podemos hacer varias cosas una es coger y copiarla en cada uno de los botones de forma que cada vez que pulsamos un botón se actualice el, el cálculo del dinero o la otra sería eh, crear un bloque ¿vale? eh, podemos crear un bloque y después ir copiando ese bloque en todo caso, pero dado que es una única instrucción, lo mismo no nos hace falta crear un bloque. Crear un bloque sería cuando hacer un procedimiento complejo. Con lo cual, creo que la opción más sencilla en este caso es copiar en cada uno de los objetos esta instrucción y hacer que se ejecute al acabar cada programa. La enlazamos. Vengo aquí, la enlazamos, entonces fijaos que al apretar cualquier eh, punto me calculará el cambio. Si estoy 5 minutos, si estoy una hora, por ejemplo, 60 minutos, pues me quitaría el 1,20%. Bueno, esto deberíamos hacerlo en cada uno de los botones, de dejarlo enlazado. Entonces, fijaos que al pulsar, por ejemplo, este, pues también se actualiza el, el cambio. Y por último, que es algo que a veces se olvida y a veces hacemos que el programa cuando lo volvemos a ejecutar no funciona, que es acordarnos de, al iniciar, resetear todas las variables a cero. Y esto solo con que lo pongamos en uno de los bloques o en el fondo del escenario, lo mismo sería la, la forma más correcta, ya lo terminemos, ¿vale? Con lo cual, cuando aprieto aquí, ¡pam!, se pone todo a cero y ya puedo ir trabajando en ello.